Ignacio Giradelli, dueño de Café de Barrio, muy pero muy buenas tardes y bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Y ya te, te conocemos más de Perfecto. lo que vos crees, porque ya. Este es el tercer programa que hablamos de vos Así que así ya. Es más, te, te, te que... queremos despedir Queremos con... verte la cara Un abrazo, nos vemos, pues ya hablamos todos de vos Tengo que repasar sí. los videos que subieron A ver qué dijeron Claro, claro, claro. lo que hablamos mal eh, Bueno, dueño, dueño de café eh, eh, Café de barrio amante ah, sí. de café Catador profesional Bueno, te, digamos, eh, emprendedor te, sí. Apasionado de las tecnologías Tenés mucha muchas de, de, del mundo de, de emprendedurismo y obviamente como, como bien hablamos con Diego que, que presentó tu caso eh, bueno sí. colaborando con, con platos llenos de, de tu organización donando una parte que está buenísimo pero contanos un poco sobre café sí. de barrio y, y, y así ya nos ponemos en autos con esto y seguimos adelante dale dale dale bueno al principio mirando un poco eh, los programas previos decía ¿De qué vamos a hablar? ¿Si ¿Sí? vamos a tener una charla de café, una charla de negocios, un híbrido? <risa> Esto es Pero... todo. Acá hablamos acá de la vida misma. Somos emprendedores, empresarios. Es management empresarial pyme y dentro de, de eso somos personas también. Así que hablamos de Ignacio, Ignacio. Y, y, y, y, del, y del negocio. Nada de política, nada de grieta. Acá todo management. Saludos. Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, les cuento. A ver, yo soy Ignacio Yardelli, tengo 37 años. Y la realidad es que empecé, o sea, formación profesional, ingeniero químico, trabajé para empresas americanas, europeas, y terminé trabajando en Telecom. Eh, estuve como 10 años en Telecom, acá en Argentina, eh, gerente de proyectos en Telecom, hasta que en paralelo, ya hace tiempo, quería, siempre fui a emprender, pero es el discurso de siempre, ¿no? Eh, uno emprende y no, no sale la, a la primera vez, no sale a la segunda, no sale a la tercera, pero al emprendedor que, que le da duro y parejo, eh, la emboca. En algo la emboca y siempre emprendiendo con las pasiones que tenía. Y una de ellas era el café. Cuando era chico este, eh, yo tomaba café con leche, mis amigos tomaban Netflix. No sé por qué mis viejos me dejaban, me dejaban tomar café este, de, de, de chiquito. Así que nada, siempre me gustó y hace más o menos 6, 7 años fundé la empresa eh, la empresa se llama Girardelli Café, que es la, la empresa con la que comencé. Entonces, bueno, nada, de, de, desde ese momento para ahora, fue todo creciendo y siempre estuvo ese bichito de eh, agarrar y decir de qué manera este, uno se puede distinguir o haciendo, digamos, buscar una no solo una ventaja competitiva en el ámbito de los negocios, sino también eh, la esencia misma de uno, ¿no? de, de buscar algo que, que, lo, que lo gratifique a uno y y de alguna manera siempre estuvo ese bichito de eh, uno hace las cosas bien, genera ventajas competitivas mediante distintas acciones que hace en la empresa, pero resulta que faltaba, faltaba algo, que, algo medio fi filantrópico, algo que tal vez eh, desde el mundo del emprendedor, de una empresa que empezó con una persona, que ahora somos cinco, que es familiar, este, de cualquier manera, no importa cuán grande es, cuán chica es, siempre hay algo que a uno lo motiva a, eh, a, a, buscar, eh, a buscar la satisfacción plena. Entonces, nos iba bien, pero no había una satisfacción plena. Apareció hace un año y pico un amigo, también consultor, que estaba con el tema de los sistemas B, sistema B de triple impacto, sí, sí, sí. de sustentabilidad, y bueno, no, nos midió como empresa, ¿no? Y de repente, este, un poco nos dijo, bueno, nos explicó un poco de qué se trataba, eh, obviamente nosotros no estamos no somos una empresa B pero sí me, me gustó mucho digamos todo lo que trataba entonces un poco macho lo, lo que se estaba viendo lo que se estaba haciendo en el mundo y también acá en Argentina con la necesidad o eso que no encontraba desde nuestro lado desde el lado del café de eh, terminar de satisfacernos como como como empresa entonces nada me puso en contacto con con mi socio este, con un socio que tengo y, y dijimos de qué manera desde el lado del café, que es lo que nos gusta hacer podemos encontrar esa satisfacción plena, y ahí fue cuando nació Café de Barrio que, que bueno, es la empresa que justamente era, era el momento como para poder destinar recursos a hacer crecer eh, lo que realmente queremos hacer, ¿sí? que es eh, de alguna manera tener éxito en el ámbito de los negocios, pero también este, empezar a cruzar esas barreras eh, que, que, tal vez, que tal vez teníamos antes y que no podíamos cruzar. Entonces nos encontramos con los... Eh, empezamos a buscar de alguna manera eh, ONGs en donde podíamos encontrar valores compartidos y bueno, dimos con los chicos de la ONG eh, plato lleno eh, y, y, nos, y bueno, nos interesó mucho lo, lo que hacían, entonces fue la, la propuesta inicial que hicimos, ¿no? De... de, de de, en conjunto ver la manera de poner un producto en el mercado en donde de alguna manera, eh, a ver, la calidad ya estaba, porque la calidad ya la veníamos trabajando hace mucho, como bueno, vos me mencionaste, eh, trabajamos mucho la calidad, catamos café, eh, venimos, tostamos café, ingenieros químicos, hay varios, o sea, venimos del mundo, la UTN que está atrás, que también colabora mucho, eh, entonces es como que dijimos, listo, la calidad está. Eh, después, eh, la, eh, estaba faltando esta otra pata, que era la parte social, la encontramos con los chicos de, de Plato Lleno, y bueno, y nos faltó también vincular esas dos patas, y encontramos la parte cultural, que es el barrio, el barrio de Argentina. Entonces de ahí es un poco donde dijimos, bueno, busquemos una estética de barrios, eh, tratemos de, de ver la forma de... Eh, de nada de empezar con algunos barrios que en este caso son los barrios de San Telmo y el barrio de Palermo que son muy icónicos y empezar digamos a, a, a trabajar este nuevo proyecto y estos nuevos productos eh, de, de esa forma es decir con café de calidad la cafetería de especialidad que hoy está muy de moda eh, después obviamente con una colaboración una donación que se le hace a la, a la ONG que es una donación importante y, y, y dónde, cuál es el terreno donde juega este café en los barrios de Argentina Decimos Argentina para no limitarnos a Buenos Aires Porque el día de mañana vamos a estar seguramente saliendo con barrios de otras eh, provincias Y cuál es la idea en principio, em, eh, o sea, es empezar con, esta, con la ONG Plato Lleno En Palermo y en San Telmo, en los barrios Palermo y San Telmo Posiblemente con la misma ONG seguir en, en otros barrios y también buscar afinidades con otras eh, ONGs ¿sí? que, que, que de repente apoyen otras causas o en, a, encuentren eh, desigualdades en, en, otras, en otras áreas y también poder incorporarlas a, a este proyecto. Entonces bueno, hicimos un lanzamiento hace un mes y pico, y ahora teníamos unos temas de negocios, de viajes, ya volvimos y ahora le vamos a empezar a dar con todo porque bueno, aparte se viene el frío, ¿no? Sí, que se Claro. Y, tenés, y eh, el, el tema es un producto determinado o lo que vende la... o tenés, un, eh, esto que decís de Palermo y Santemos, una, una cafetería, o una, un negocio, una tienda específica no. o un producto no, no, determinado no. que son, de, son que productos. Es, claro, de la venta de ese producto, se dona, por eso digo, para que quede bien claro, yo tenía entendido que era de la venta de un producto, era un porcentaje. Lanzaron una línea de productos para Correcto. colaborar con Plato Youth. Por el es caso. correcto, es correcto. Son, son, dos, son dos cafés. Son un café del barrio San Telmo y un café, paquete de café de cuarto de kilo de, el, de uno de San Telmo y uno de Palermo, y se dona un porcentaje de la venta neta a eh, la ONG. ¿Sí? Y están tanto en verano como molido, así se puede, y, y las empresas pueden comprar, digamos, o sea, porque está bueno que lo promocionemos acá, que digamos, sí, totalmente. Sí, porque esto después lo, lo, lo replicamos. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a comprarles a ustedes para que. Más gente se entere, más gente les compre y... Dos comentarios. Ahí Diego pone que son blends eh, inspirados en los barrios. Desde ya, era el, justamente el barrio, es el terreno. Lo que dijimos fue a, agarrar y decir, bueno, Palermo, que es más como innovador y qué sé yo, trajimos un café orgánico de Colombia, que es un café espectacular. Eh, y después con Santelmo, que es como más la parte céntrica de Buenos Aires, utilizamos algo más clásico que es el café de Brasil. En Argentina el 90-85% del café que se importa es de Brasil. Estamos muy acostumbrados en, en, al sabor del café brasileño. Entonces lo que hicimos fue eh, asociar a San Telmo el café de Brasil y a Palermo, que es un, como un poquito más innovador, la, innovadora la cuestión, trajimos el café de Colombia. Eh, así que hay una asociación de barrios a cafés. Con respecto a lo de las empresas, como bien preguntabas, eh, esto está abierto al público, ¿no? Eh, cualquier persona puede comprar a través de la página de internet, que es cafebarrio.com.ar, a través de Instagram, o incluso pasar por el local. Tenemos un mini tostadero que queda en Avenida Juan B. Justo, 4428. Eh, están invitados, obviamente. Y obviamente que para empresas es muy importante, porque las empresas que se encuentran interesadas están apoyando a toda esta causa. Que, de nuevo, de nuevo hacemos hincapié, y lo mencionaban justo antes, no es solamente la causa, es un café de calidad, de muy buena calidad. Es un, eh, hay, hay algo cultural atrás, vamos a estar haciendo di diversas eh, actividades culturales. De hecho, el café se va a estar colocando también en, en librerías, en bibliotecas, en centros culturales, en distintos lugares. Y, y bueno, la tercera pata, que es obviamente la social, y es la que nos motivaba a generar esta, este nuevo este nuevo proyecto así que sí para las empresas eh, obviamente que están invitadas a, a participar pueden digamos ya lo veníamos pensando ¿no? que esto puede estar eh, como es puede ser tranquilamente un regalo para regalos empresariales incluso para el, eh, los empleados eh, la verdad que nada el café es, es eh, hoy más que nunca ¿no? está creciendo mucho el consumo y el consumo sobre todo de calidad cafés que no son torrados ¿sí? el café torrado ¿Eh? se encuentra en el supermercado que es de, digamos, un café medio de media calidad, baja calidad, que le agregan azúcar, y es bastante perjudicial para la salud, y bueno, el café, sí, es en grano, o una molienda media, que sería una molienda que aplica para la mayor variedad de cafetera que tenemos nosotros en casa, eh, desde ya que si crees tenés una máquina expreso, bueno, te lo llevas en grano y te lo moles vos, por supuesto. Claro, claro, claro yo soy el, de, el, de, el que lleva Oye. en grano, por ejemplo, yo soy el, el sí, fanático no, de tenés... café en grano, por eso pregunté. Eh, ¿Sabes qué? ¿Y, ¿Y cápsulas tienen? Cápsulas no tenemos, o, o sea, cápsulas no tenemos porque es una inversión, ¿no? Eh, sacar cápsulas con un packaging propio y demás. Es como, eh, en estas cuestiones eh, ya está medio la curva de aprendizaje realizada por, por las eh, anteriores empresas que te mencionaba y por cómo es el mundo del café. Eh, hay tantos tostadores de café ahora en la Argentina y en el mundo. Eh, que las cápsulas llegan en un nivel Cuando ya eh, maduró un poquito eh, Todo lo anterior Cuando ya tenés sí. ciertos ingresos Ya el círculo está cerrado Ahí podés salir con cápsulas no Y, ahí con, y con, la, con el tema de eh, Porque hay experiencias de, de empresarios que, De café que después se pusieron su propia Su primer tienda La segunda, después la franquicia eh, Tienen como Esto ya te pongo como empresario no Como emprendedor sí. eh, De poner sus propios locales de, de ¿Cafetería? O, ¿O tal vez no, no, están, no están los planes y a veces tenemos el sueño de hacerlo o el, la proyección? ¿O no? totalmente no, no, no está dentro del plan. Sí, está buena la pregunta. mira nosotros hicimos un análisis en su momento, eh, de digamos, che, porque pues, es verdad, como decís, ahora está muy de moda el café to go, es decir, un local, un espacio chico, con esto de la pandemia, las cafeterías se redujeron, ¿qué es eso de, digamos, de alquilar tantos metros cuadrados interiores? Algo chiquito, ¿sí? y que la gente pasa, lo levanta el café, lo toma en la vereda o se lo lleva, eh, está muy eso, entonces buscan espacios, se buscan espacios chicos. La realidad es que hicimos un análisis y, y está como medio agotado el recurso de la cafetería, ya sea chica, grande, siempre si tenés una buena propuesta te va a ir bien. Pero tal vez lo que estamos buscando, eh, y es una posibilidad para que justamente ingrese Café Barrio también, es como una, un nombre más genérico. Eh, por ejemplo, eh, Res tuvo un montón de éxito con cadenas sí. de franquicia por todos lados. Sí, sí, sí. conocemos. Eh, a la... eh, co conocen. Bueno, eh, entonces nosotros tenemos una marca ya registrada que se llama Grano, Grano Café. Y, y, y tal vez justamente la idea es. Empezar con algún flagship point, ahí un puntito inicial, en donde se puedan encontrar diversas, eh, diversas, tal vez, marcas de café. Y no sabemos si entregar café bebida. En principio sería como algo así, como Bonafide, en su original. Mi abuelo trabajó en Bonafide Exacto. y era, era el de café. El, el, original, bueno, sería, el, el original. Sería... sería, sería... ¿Sería eso? Porque, viste, bueno, ahora vas a Café Martínez o a y te podés comer un sándwich de milanesa, casi, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, sería más eso de la persona de barrio que va y busca un café determinado y lo pide molido o en grano y se lo lleva. Ese modelo de negocio funciona muy bien. Lo tenemos ya analizado y, e iría muy bien. Entonces, la, respondiendo a la pregunta, tenemos ganas de aparecer con un pequeño local en donde se muestren distintas marcas de café entre ellas café de barrio, y la gente pueda eh, ir y solicitarlo y llevárselo ya sea en grano o molido para una determinada cafetera. iríamos claro. empezaríamos por ahí, sí, pero está dentro del plan. Qué bueno, qué bueno, bueno. Sí, siempre para que vos no, no nos conoces, o sea, nosotros acá hablamos siempre temas de temas de management empresarial, nuestro propósito es ser la caja de herramientas, digamos, de, de los empresarios pymes, de emprendedores, y, y parte de, la, de tu historia y todo lo que nos vas contando. Son eh, sí. herramientas y tips que le vamos dejando. Es la, cómo trabaja la cabeza de, un, de unos emprendedores. Y cuando hablabas del tema social, por ejemplo, decíamos, no, porque empezó con uno y somos cinco. Y que yo y, y la verdad que, que uno, cinco o diez, pero te das cuenta que, que se puede hacer, eh, se puede emprender, sí. se puede tener una empresa, se puede ser socialmente responsable. Y además más, podés tener un plan de responsabilidad social empresaria, siendo estos cinco personas que vos indicás. No tenemos que ser conscientes. 250.000 personas en una compañía para poder emprender algo o volcarse al tema como en este caso está esto que están haciendo con plato lleno no digo que, que está muy bueno también ya que estás eh, también en la reunión eh, que está buenísimo y gracias por, por, por traernos a, a Ignacio que toma viste habla más rápido que yo toma cafeína desde chico entonces está súper está acelerado todo el tiempo ya me di cuenta. <risa> yo también claro, yo tengo con mi tacita mi tacita de LinkedIn, pero... ¿De mi que... tacita de café, recién. Ac acabo de traer mi café número 230 del día. Eh, claro, a, a Ignacio tenemos que darle un tiro así para, para, para ah, yo... bajarlo. Eh, eh, pero, pero es sí, de sí, mi no. club, yo soy del club de Ignacio. Es más, me tuve que moderar, ¿sabes qué? Esto de hacer vivos en LinkedIn, que un día te vamos a invitar a hacer un vivo en LinkedIn, que ya le digo a Tincho que no, nos conecte los WhatsApp, pero eh, hacemos los jueves, hacemos, tenemos dos programas de vivos en LinkedIn Live. Y, y ahora estamos pasando los no sé, te Dije, Diego, que estamos LinkedIn Live Los pasamos en simultáneo por YouTube Pero empezamos con Twitch el, el, el, Muy bueno El jueves buen. pasado Que todavía igual nada ¿eh? O sea, es un nada mismo Pero empezamos a probar la plataforma Que lo estamos pasando LinkedIn muy es la, la principal Y el canal de YouTube Y el Twitch al mismo tiempo Se pasan las tres al mismo tiempo Pero mira bueno. que, que Diego, Diego, no lo, creo que no lo sabía Lo de Twitch Porque creo que no lo dijimos a nadie O sea, hoy lo comenté al inicio del programa Pero... Eh, la idea es esto, digo, cómo, cómo podemos mostrarle a la gente que, que se puede hacer y que podés tener un plan de responsabilidad social empresaria, que podés, bueno, ellos están asignando de, dos productos determinados, de, con calidad, con historia, con un tema cultural y todo, y que tiene que ser negocio también para la compañía, pero en una causa social, como bueno y, y sobre todo con plato lleno que ahí es donde unimos los dos mundos, el tuyo, que, que eh, sos representante bueno, de... Estás trabajando con los chicos del Plato y colaborando y el de Ignacio, que es el mundo del café. Sí, tal cual. A ver, a nosotros, más allá del de tema de, de la ayuda económica y, y que queremos que les vaya bien, porque la verdad que tiene un equipo buenísimo y, y el café, a ver, yo estuve en la degustación, o sea, yo también sé que tomar mucho café, está bárbaro. Eh, honestamente, es, es un producto de, de súper, súper calidad. Eh, la verdad es que... Eh, me, me gustaba traerlo un poco a colación, no, no, no porque estén trabajando con nosotros, sino por, porque es el, la demostración práctica y el caso de éxito de una pyme, un nuevo blend, algo que está funcionando como un nuevo producto, y, y una empresa que tomó la decisión de decir bueno, yo con este producto además quiero tener un, un, eh, un fin social y además quiero tener o sea, contribuir a que se desperdicie menos alimento y que el, el ambiente se conserve mejor, y, y realmente todo, todo arranca con, con la decisión. Después hay que instrumentarlo, pero cuando uno tiene la decisión y la convicción, y la organización tiene la decisión y la convicción de lograr ciertos efectos, digamos, eh, con, a, a través de su, de su accionar, eh, todo, todo fluye mucho más fácil. Con los chicos estuvimos, no sé, como no sé seis meses más o menos planificando lo que iba a ser el evento de lanzamiento, y hablamos del contrato, no sé si 15 minutos, y todo el resto fue, no, bueno, vamos a hacer el lanzamiento, vamos a traer tal cosa y vamos a poner tal otra y vamos a poner un banner y así, y con una proyección. Y pusimos la cabeza, o sea, pusimos la cabeza mucho más en, en, en productivo y, o sea, en que los dos queríamos ir para el mismo lugar, que en, en ver, no, bueno, pero ¿cuánto me vas a dar y, y entonces cómo vamos a hacer? Eh, y eso justamente se logra con, con, con organizaciones convencidas y eso arranca, de la, para mí siempre arranca de la cabeza para abajo, es más fácil cuando los líderes de una organización están convencidos en ir hacia un lugar, eh, comunicarlo y, y transmitirlo para abajo, que cuando quizás el, el último escalafón está queriendo que la empresa mejore su impacto ambiental. Sí, ¿sabes que A mí me, me pasa que eh, bueno mi, mi, mi, mi core de negocio es la PyME, mi buyer persona es el dueño de la PyME, pero siempre que hablamos de la PyME es eh, el, la empresa que tiene... 200 empleados, 50 empleados, 700 empleados, que son pymes también, o sea, hay pymes industriales, el B2B, el B2B2C, el B2D con distribuidores, canales, bla, bla, bla. Ahora, está buenísimo que todo lo que ellos están haciendo y que me dicen, bueno, era, empezó uno, somos cinco, o sea, no, no dijo somos cinco mil. Entonces, y están encarando, ver, eso quiero transmitir, que está buenísimo el valor de lo que están haciendo, porque... Que, que sea rentable, que le vaya bien como negocio, que está buenísimo, y que así tiene que ser. De hecho, el espíritu, cuando hablamos de triple impacto, más allá del impacto ambiental y social, también tiene impact, impacto económico, porque la empresa tiene que subsistir, genera empleo, y está perfecto, y, y es como corresponde. ¿no? Eh, somos empresarios, tenemos que... que nuestra empresa tiene que ser buenas y, y ser rentable, pues si no estamos en un gran inconveniente. Pero que no hace falta... O sea, cualquier emprendedor que tenga la decisión de hacerlo, que pueda... A, a eso voy al ejemplo de que son cinco personas y que pueden tener eh, externos o freelancers o distribuidores o lo que sea, que obviamente la cadena seguramente se empiezan a contar, es más gente que compone a, a, al universo de la empresa de café. Pero, pero la verdad que, que digo bueno, que esas cinco, esas cinco almas están eh, emprendiendo algo y colaborando y con un plan, con una estrategia, con un lanzamiento y con un desarrollo de productos para que tenga impacto social y colaboran. Y digo, son cinco, por eso te estoy diciendo eh, a mí me pasa que hablo con, no sé, le hablo los procesos comerciales a Bacalín, a, a, hablando del mundo gastronómico, ¿no? A Bacalín, a Cañol, los sándwiches, y, y que se distribuye por todos lados, a y la, las bodegas, y está todo buenísimo, todo son todas megas, son todas grandes, tienen mega plantas de producción, mega, todo mega. Y, y tal vez encontrás empresas que, que, que son muy grandes y no tienen un plan, no digo que estas que acabo de nombrar no, no lo tienen, ¿eh? No, no hablo de eso, simplemente digo que muchas veces no tienen otras pymes que conozco, que son grandes, eh, más, más me que pi, como le llamo, eh, no tienen un plan de responsabilidad social y empresarial, y está, está buenísimo ese ejemplo, que no hace falta tener la, la, la superestructura ni, ni ser, como te digo, 1500 personas. O sea, la decisión, como ustedes están, los dos están diciendo más o menos lo mismo, la decisión, hacerlo, el, el, el emprendimiento, unir cabezas y unir mundos y ganas, y ganas de hacerlo, y, bueno, y, y obviamente que prospere y para el que vaya bien, para que. ¿Esto crees que colaboren y que a la empresa le vaya bien? Y que con eso que le va bien, también colaboren, en este caso con plato lleno, o con la que sea, obviamente, pero estamos hablando de, de plato lleno en este momento, está de la mano de Ivo y esto que están emprendiendo juntos, está buenísimo, así que felicitaciones y, que, y qué lindo que lo hagan. Gracias Juan, y, y, y desde ya que, un poco lo que también agrego, eh, nosotros eh, a, a, tomamos, justamente venimos por el... por, por el, de dónde venimos tenemos una muy buena automatización para lo que es nuestra, nuestra pyme chica eh, estamos muy automatizados y eso nos da, nos da la posibilidad de eh, de tener tiempo como para ver estas cuestiones y poder mirar al futuro no estamos tapados con eh, las operaciones con la operación diaria tenemos un muy buen trabajo utilizamos muchas herramientas ágiles ¿No? Que yo, yo vi que en algunos, eh, ya, ya han hablado acerca de eso en, otras, en otros programas, utilizamos metodología Kanban para todo lo que es las operaciones, estamos como muy organizados, entonces es como que somos muy eficientes cada una de las cinco personas que componemos la empresa, aparte de las, la, la, la, las partes que están tercerizadas de alguna manera. Eh, y después otra cosa que quería acotar es eh, eso que decías, de que el mito de maximizar la rentabilidad, es decir, nosotros necesitamos tener rentabilidad, por supuesto, para subsistir, pero no maximizar la rentabilidad, a, o sea, una rentabilidad que nos permita subsistir, que nos permita crecer, pero no es solamente la rentabilidad, sino que están eh, estas otras eh, patas que hablamos, que son eh, mirar al lado, mirar al prójimo, mirar qué se, hacia dónde se dirige nuestra empresa, el resto de las empresas que componen el ecosistema de café. Entonces, bueno, a partir de ahí es como cómo nació, cómo nació esto. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabés que eh, eh, Viendo todo el empuje que tiene, ¿cuál es la, ¿cuáles son los próximos pasos de, de, de la empresa? No, O sea, porque esto ya, ya es un hecho, ya está. O sea, ¿a dónde están enfocando de acá a un año, a tres años? No, no hablemos de diez, nada, porque esta Argentina Argentina medio complejo para eso, pero digo, ¿cuáles son los próximos pasos o proyectos que tienen ahí en cartera como para lanzar? Eh, no, a ver, ¿con café de barrio? ¿Con café de barrio? O lo, no, eh, o sea, la empresa, con lo que sea, con lo que vos digas. Ah, no, bueno, la, la, la empresa, en realidad con el café, ¿no? Nosotros eh. lamentablemente no nos podemos hacer mirar a tres años. Si yo te muestro, si yo eh, ejecuto los audios de WhatsApp que tengo de nuestros importadores, <risa> espero que no tengan relación... Cabrales puede importar café, porque el café es un producto importado, el café no crece acá, y ahí estamos sí. en un problema. Eh, digamos, eh, se importa el café. Y lamentablemente hay muchos problemas con las importaciones. Entonces, eh, la realidad es que muchas veces hay que hacer algunos malabares para sortear esos obstáculos. Eh, el año pasado tuvimos hubo un problema muy grande de, de desabastecimiento de café verde. Nosotros lo que hacemos es tostarlo el café y, bueno, obviamente comercializarlo. Eh, y ahora estamos pasando por una etapa también de faltantes de café. Eh, entonces, es un, la situación no es la mejor, no podemos agarrar y decir, quiero café de Hawái, Hawái se hace café, quiero café de Uganda, nos tenemos que conformar con los cafés, con los países que confían en nosotros, que saben que le vamos a pagar unos meses después, eh, etcétera, etcétera. Eh, pero no, con respecto a café de barrio, nosotros lo que estamos haciendo es el despliegue físico, estamos contactando... ...a los distintos puntos de venta en donde vamos a estar comercializando el café. Así que las novedades que van a ver son que vamos a estar en distintos puntos. ¿sí? En, en algunos shoppings seguramente, en algunos negocios que comercializan café en los shoppings. Eh, obviamente en distintos lugares céntricos e importantes como en el mercado de San Telmo. Distintos puntos donde ya tenemos todo hablado como para estar. Y después está la venta online. Tenemos, digamos, bien diferenciado. La venta online que está súper productiva... Eh, utilizamos la plataforma de mercado, shops de Mercado Libre, para llegar a Jujuy en un día, y a Tierra del Fuego no llega a Mercado Libre, pero sí, a Neuquén o a cualquier otro lado, es decir, a todo el país, como trabajamos con la empresa Madre, Guiardel y Café, que es así, eh, utilizamos por eso esta plataforma, y no es vender en Mercado Libre, sino es utilizar la plataforma logística de Mercado Libre, eh, así que online estamos de esa manera y físicamente estamos haciendo ese despliegue para estar en distintos puntos eh, que nada fueron elegidos porque son afines al, al producto que comercializamos. Pero muy por bueno. el momento no, no miramos más allá, estamos en eso. Muy bueno, muy bueno. Y, y, y en el caso, tiro una pregunta y, y una... No, no, no digo sugerencia, pero voy a preguntar, son dos, a hacer dos preguntas. Eh, y no nos queda mucho tiempo, pero te pido eh, respuesta a breve, ya te, pues ya se termina el probante. Nos, nos comió el tiempo. Vale, eh, una pregunta. En el caso de, de este crecimiento que estamos diciendo, ¿van, van a utilizar también, eh, pueden hacer café con marcas, o sea, marca blanca? O sea, después, si viene una empresa y te dice, me, ¿me desarrollas una marca de café, o sea, viste cómo la, la moda hace cápsulas, la. La, la ropa de hombre de Diego Núñez. O sea, una línea cápsula, Diego Vos puedes hacer para una marca de ropa que tenga su café, o, por, o sea, estoy dando cosas mías raras, pero bueno, no, soy, soy raro. No, bueno. Sí, sí. E igual, le pegaste en el palo, porque nosotros en realidad hacemos marca... O sea, nosotros le hacemos el café a algunas marcas. No les menciono. Bueno, para que, no les, ¿les a importa bien? Bien. Sí. Pero, pero le hacemos el café a varias marcas que son importantes. O sea que en el mundo del café tienen más renombre que nuestra propia marca madre, ¿sí? Claro. Pero nosotros, nosotros hacemos ese café, eh, eh, con lo cual, sí, le podríamos hacer café a cualquiera. El tema es que no estaría marcado dentro de Café de Barrio, porque Café de Barrio se tiene que dar a conocer. El consumidor claro. tiene que saber qué es lo que está consumiendo, la calidad que tiene y qué, eh, a dónde está destinando esos pesos. Está buenísima, esa es la propuesta. Sí, sí, sí. Así sí, sí. que, la marca blanca... Sí, la hacemos desde la desde la, nuestra empresa madre, pero no desde la marca Café de Barrio, porque Café de Barrio no se toca. No, no, eso es eh, la pregunta era para Ignacio y la, y la última pregunta todos bien, los bien. todos los para Ignacio el empresario digamos no, no importa si era con qué marca, la, a la, al emprendedor empresario. Eh. Ah, y sí, la, sí, está bien, está bien. Y la, y la otra pregunta eh, también al empresario emprendedor, sabes que eh, en todas yo, me fui metiendo en el mundo deportivo, amateur, obviamente, yo soy un señor grande, el nono se mete a hacer pavadas eh, deportivas y hace tres años que participo en, hago triatlón, en cosas raras. Bueno. Eh, sí, claro. y, y todas las dietas y todas eh, los nutricionistas y cuando lees cosas de running, de ciclismo, todo, el café lo recomiendan como una buena vida, o sea, todo lo que piensa, al, al contrario de lo que muchos piensan, el café sí. tiene muy buenas propiedades. Eh, pero no hay ninguna marca de café que esté metida en el mundo deportivo. Y no hay ningún blend. No hay ningún blend que entonces yo, ya que te conozco y te, bah, te, conozco, te acabo de conocer, ¿no? pero digo y te veo siempre yo, y como yo soy medio deforme mental, digo, che, ¿por qué? ¿por qué? No, no, me, sale, me sale mal, hay algo que me, me, me agarra una tara mental y digo, digo, ¿qué pasa que no hacen una marca eh, para el deporte? Que esté por la cafeína, por todo, sin azúcar es justamente lo que. Lo que vos hacer no lo estás tostando con azúcar. Es su, o sea, tiene las propiedades que, eh, que necesita el deportista para sus desayunos y mientras no les cargue dos kilos de azúcar, está buenísimo. Totalmente. lo recomiendan bien. los nutricionistas, lo recomiendan los médicos, para el corazón, para el rendimiento, porque tiene el porcentaje de cafeína que necesita, O sea, todo, propiedades todo bueno. Antioxidantes, propiedades o sea, antioxidantes. Bueno, todo, sí, sí. Antioxidantes, o sea, todo bueno. Ahora, sí. no hay ninguna marca que se suma al deporte. Sí, bueno, está buenísimo lo que decís, y ya cerrando, mirá, yo hago ser Y un poco lo que vos decías, en el surf tampoco vi, veo mucho Red Bull, distintas cuestiones, y, el surf, y en el surf no hay nada en el mundo asociado al café. Eh, claro. Pero está, está llegando. Ya, le, te estás anticipando porque es, es lo que se viene. Ahora bueno. empezar a aparecer, yo ya estuve escuchando, yo que viajo bastante, vine de Colombia, ahora de Europa, y se está viniendo, así que sí, sí. Eh, es, es sano el café en su justa medida y es claro. recomendado para los deportistas como decías, así que ahí está, bebida de café para gaming, esa es otra también, que es más para los públicos más jóvenes ¿no? para sí. los públicos también, también, es algo que para los eSports, ahí lo menciona Diego eh, sí, sí. sí, totalmente eh, es muy aplicable para todo, el café la, eh, tiene una connotación absolutamente positiva, eh, con lo cual está todo, lo que pasa es que bueno, no podemos atajar todo, no se puede atajar todo bueno, eh, bueno, después de las pilas, flaco. Ponete la pila, es así, nadie. La, la bueno, eh, Ignacio, un gusto realmente tenerte en el programa y que nos hayas dado, ahora cuando Tincho nos conecte los WhatsApp, sí. eh, ya estamos dale, en contacto dale. y después un día, el otro. cuando tus tiempos lo permitan, hacemos un LinkedIn Live. Diego Nunes, muchísimas gracias por, por traernos a, a Ignacio y por, por todo lo que hacen con Plato Lleno. Ignacio, muchísimas gracias por participar y por todo también lo que hacen con Plato Lleno, que está buenísimo y muchos éxitos y danos más info para ponerlo en Instagram, todo lo que nosotros viralizamos, bueno. lo que podemos, desde nuestro lugar humilde, tratamos de viralizar todo lo que podemos, así que vamos con bueno, todo. Bueno, muchas gracias. Y gracias eh, a ustedes gracias. por invitarme. ¿eh? No, por favor, y a, a todos ustedes, muchísimas gracias por...